Eh, croqueta, eh, gamba pilpil pil, un poquito... Tenemos un punto de carne también. También tenemos carne. Tenemos chatobrián, de la mejor calidad, carnes argentinas también. Y porque soy especialista me también. Idea, me han robado la idea del gaucho, me lo han robado, me lo han robado. Y digo, ¿qué hace esto acá? Cuando llego yo, era un plato, un chatobrián súper bien puesto, le digo, más rico que el de allá. Digo, ¿qué hace esto acá? Este, este, no lo sabían explicar, le digo, que se quede porque está buenísimo.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 con jamón, lo básico, y luego extendido. Como los de China, etcétera, etcétera. Etcétera, Que lo hay, aquí no. lo hay. Cabe destacar puerta? que somos los únicos abiertos de las 8 de la mañana aquí en Puerto. Y, y cerramos a la hora que se cierra en Puerto Banú. O sea que no, todo el no, día to, es cocina abierta desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. Todos los días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 Pero próximamente, ¿no? próximamente, en abril ya Es una ampliación de lo que ya teníamos Pero un concepto nuevo Así que estamos ya? en obra ¿Cómo se sí. llama? La La La La La Bracerí la... La, la, la, la... La, la, la, Va a ser un nombre que va a tener mucha influencia ¿no? Porque incluso hay una canción Que ganó en Eurovisión con el la, la La La O sea que no se nos va a olvidar Empezamos bien, digamos Con una canción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 silencio por favor ¿A no me no, silence please silence please bueno buenas noches buenas noches a todos eh, yo soy un, un fiel servidor y amigo de Noelia y un nuestro... Eh, y la verdad, la, ver, la verdad es que he querido estar esta noche aquí porque encuentro increíble. Silencio, por favor, solo un minuto. Eh, esta noche eh, encuentro increíble lo que ellos están haciendo por nosotros, por Marbella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 Felicidades, divertido. No te llevo a casa, vamos. Eh. Venga, no. Gracias, gracias y divertirse. A ver, foto, foto. Foto. Foto, foto. Venga, venga. foto.